Este plato es argentino y sí te muestro cómo preparar un riquísimo y facilísimo budín de mandarina en licuadora. En el vaso de la licuadora pongo las dos mandarinas, junto con sus cáscaras, más una taza de azúcar, dos huevos, una taza de aceite, una cucharada de miel. Enciendo la licuadora y licuo todo por dos o tres minutos hasta ver que la cáscara haya quedado bien triturada. Paso la preparación en un molde y coloco de a poco la primera taza de harina, integrando todo muy bien. Y la segunda taza de harina la coloco de la misma manera que la primera. Si todavía no lo hicieron no olviden de suscribirse y de seguirnos en todas las redes sociales. Vuelco la preparación en el molde de papel llenando hasta la mitad aproximadamente. Y llevo a horno precalentado a 180 grados por media hora o hasta ver que estén doraditos por arriba. Y así quedó este riquísimo budín, ¿vieron qué fácil se prepara?